Vamos de nuevo. Las redes sociales es uno de los grandes factores hoy en día. No tener una disciplina correcta, las redes sociales nos afectan. ¿Pero qué hacemos para tener control sobre ellas? Absolutamente nada. Las redes nos controlan.